UADC informa. Calidad académica. Con el firme compromiso de llevar a cabo acciones de inclusión para la población universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, inauguró el ascensor de la Escuela de Bachilleres, Dr. Mariano Narváez González, turno vespertino. Con la inauguración de la obra, se permitirá que estudiantes, docentes y trabajadores con alguna discapacidad física puedan desplazarse por los niveles del edificio sin complicaciones y con mayor seguridad. La Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos con el objetivo de construir un espacio académico de reflexión, análisis e investigación sobre los derechos humanos desde un enfoque interdisciplinario que vincula los aportes de investigadores, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales para el fortalecimiento de los derechos humanos en el país. La Facultad de Sistemas Unidad Saltillo celebró sus primeros 37 años de vida formando a profesionales en áreas de Ingeniería Industrial, Electrónica, Automotriz, Telecomunicaciones, Ciencias de Sistemas y Computación. Durante la ceremonia se entregó el uniforme al equipo de fútbol americano representativo de la Facultad, también se premió el concurso de fotografía organizado por el Comité de Tutorías de la Facultad y se compartió el tradicional pastel. Cultura la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural convoca a la comunidad universitaria a participar en el 31 Concurso Nacional de Cuento y Ensayo Magdalena Mondragón. Podrán participar escritores mexicanos por nacimiento, residentes en el país o en el extranjero, siempre y cuando no hayan sido ganadores en ninguno de los dos géneros, cuento y o ensayo, en este concurso en años anteriores. Los trabajos participantes deberán ser inéditos y su temática será libre, actual y de interés. Para más información consulta la convocatoria en el Facebook y Twitter arroba dpc.uadec, al correo electrónico coordinacioneditorialuadec.com o a través de los teléfonos 844-410-2482 y 844-410-2542. La Biblioteca de la Escuela de Bachilleras Ateneo Fuente, que lleva por nombre el del maestro y literato, don José García Rodríguez, celebró su aniversario 125, siendo una de las bibliotecas más antiguas y grandes de Coahuila. La biblioteca fue fundada el 16 de septiembre de 1894, gracias a la donación del sueldo del entonces director, Dionisio García Fuentes, y de las aportaciones de la comunidad y del gobierno del estado. Para los festejos se realizó la presentación del libro Alma Rústica, de Don José García Rodríguez, y se develó una placa. Vinculación Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Saltillo obtuvieron el tercer lugar durante la quinta Feria Interdisciplinaria de Emprendimiento, FECA UNAM 2019, realizada en la Ciudad de México. El evento se enfoca en ofrecer a empresarios, emprendedores y público en general un espacio para difundir sus productos y o servicios incubados desarrollados en diversas universidades públicas y privadas del país. Los alumnos participantes fueron Francisco Javier Rodríguez Reina, Judith Gómez Vaquero, Javier Alonso Palos Pérez y Claudia Elena Navarro Arellano, asesorados por los docentes Xochil Segura Lozano y Juan Bosco Chaparro. Sustentabilidad con el objetivo de disminuir el impacto ambiental por desechos electrónicos, la coordinación de la Agenda Ambiental Universitaria hace un llamado a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la disposición de electrónicos que se estará llevando a cabo durante este mes y hasta el 27 de septiembre de 2019. La recolección será en el Instituto de Enseñanza Abierta en IDEA en Campo Redondo, Instituto de Ciencias y Humanidades Licenciado Salvador González Lobo en el Campus Poniente, la Facultad de Jurisprudencia y la Escuela de Bachilleras Ateneo Fuente en el Campus de Unidad Central Rectoría y en el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática en el Campus Arteaga. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.